¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un vídeo ¡Qué vídeo compañeros! Vais a flipar. ¿Recordáis el Pokémon Leyendas Televi que hablamos hace tiempo que sacamos unos cuantos vídeos? Pues bien, ha habido un chico que ha dicho, hermanos yo voy a hacer ese juego voy a hacer que ese juego sea realidad. Y chicos, Pokémon Yoto Adventures Nuevo juego de Pokémon que saldrá en algún momento Y que vamos a ver ahora mismo Vamos a darle caña Pues aquí tenéis el canal de YouTube de este chico Se llama Millennium Loops Y tiene ya 30.500 suscriptores Todo el mundo a suscribirse ahora mismo A ver si hacemos que crezca aún más Lo tenéis en la descripción, ¿de acuerdo? Eh, como veis tiene tres vídeos dedicados a este proyecto Al Yoto Adventures Pero este chico no es famoso por esto Tiene 30.000 suscriptores por otra razón. Y esa razón es que este chico fue el que hizo un vídeo brutal de un mundo abierto en sí. Os lo voy a enseñar primero y luego vamos con el yoto Adventures. Ahí estamos. Chicos, este es el vídeo más bonito que he visto en mi vida de Pokémon hecho por fans. O sea, es una absoluta locura. Mirad, este sí que lo vi porque salió hace mucho tiempo, se hizo muy viral. Y mirad eh, qué, qué preciosidad, qué maravilla de Sino en 3D. Esto no es un juego, ¿vale? Esto es un concepto que hizo hace mucho tiempo y se hizo muy viral por esto. De hecho, eh, este vídeo tiene casi un millón de visitas, ¿vale? Mirad, mirad esto, chicos. Montando en un loose Ride. ¿Qué me estás contando en un guiarados? Buceando en un guiarados. Nah, eh, la sacada es espectacular. Ahí la Pokeball ¿vale? en mitad del mar. Haciendo treparrocas rocas con un riferior. ¡Por favor! está raptor. ¡Nah, na, na, na! La sacada de tula de este chico con este vídeo fue épico fantástica, la verdad. O sea, fue una locura. Y. y bueno, el vídeo el es, que, es, que, es que. Es que. Bueno, es que tiene más. O sea, es que estáis viendo. Dura cuatro minutos, eh. Hay escenas preciosas. Hay incluso features de estas de editar las Pokebas. Lo voy a pasar un poquito porque esto es un poco innecesario. Puedes decorar a tu Pokémon, esto es. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y lo que molaría que esto fuera real, que en vez de haber. Hecho diamante, brillante y perla reluciente Nos hubieran dado esto yo, yo habría llorado de felicidad chavales Por desgracia esto es todo eh, Hecho, cómo decirlo Hecho por un fan Y hecho animado Pero no es un juego, no se puede jugar como tal Molaría muchísimo que se pudiera jugar Esto por supuesto es la liga Pokémon Y aquí tenéis un combate Espectacular Contra el alto mando tipo fuego Con su Infernape y en este caso es como Maya Con su Empoleon Que en teoría debería ganar fácil Bueno, cuidado, eh. el agua al fuego, el lucha el acero Cuidado eh. Garra metal, muy bien Maya, así vamos mal eh. <risa> Puño trueno Cuidado Rayo hielo Maya los ataques, la tabla de tipos No la tiene muy bien pillada, la verdad Buah, Mirad esto Buah Buah Buah Pelos de punta, hermanos ¡Madre! Mega Infernape ¡Qué guapo! Y qué edición, ¿eh? De vídeo ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No nos quedaremos atrás Empoleon Mega Evolución ¡Ya! Yeah! <risa> ¡Qué videazo, compañeros! ¡Qué videazo! Además queda algo de Giratina Si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Shymin y Giratina Hay algo aquí De esto no me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero recuerdo que había algo más. Imaginaos si esto pudiera ser un juego, chicos. Con, con el Yoto vamos a flipar. Porque sí que va a ser un juego, por lo visto. Y eso sí que es... ¡Oh! oh el mundo distorsión! ¡No me acordaba! Mira, con su Empoleon. Lucario. Esfera Ural. O Onda Vital, según lo veas. <risa> <risa> ¡Buah! Pokémon Adventure Sino. Qué, ¡Qué locura! Game Concept. This is not a game. Podéis ver. Esto no es un juego. De Millennium Loops. Este chico se hizo muy famoso por este vídeo. Y vamos ahora a ver qué nos trae en Yoto Adventures. ¡Uh, uh, uh! Ok, empezamos el Yoto Adventures. Por supuesto, el logo es una maravilla. Y por cierto, el logo esconde un secreto que ya os contaré al final del vídeo también. Vais a ver, es increíble. Nada, eh, lo que se ve es espectacular, ¿vale? O sea, esto comparado ya con Leyendas Arceus da vergüenza ajena. Este juego es como que se basa en Leyendas Arceus bastante, ¿vale? Es un poco la misma idea, pero con los personajes de Yoto. Bebe de la idea de Leyendas Celebi, que dijimos al principio del vídeo, ¿vale? Que por supuesto, si no lo habéis visto, tenéis los vídeos, ¿vale? Eso es una absoluta locura también de proyecto. Id a verlo, hermanos, id a verlo. Es bonito, pero eh, no sé por qué, no sé si apreciáis que el vídeo no está como en una calidad eh, muy buena, ¿no? Parece un pelín borroso, no sé si lo apreciáis vosotros, pero a mí sí me lo parece, aunque, aunque es precioso ¿eh? lo que se ve. Lo poco que se ve aquí este día Es muy bonito La música muy zen, muy tranquilota No como el otro, el otro era pura acción Y este es Disfrutar, esto es disfrutar Ok, este es el test 2 Segundo vídeo Y uh, aquí tenemos ya la torre eh, Quemada O la torre arcoiris, no sé cuál es de las dos Se llamaban así, ¿no? Creo que sí Vemos ahí a, a lo que podría ser Koga, no sé, Koga no ¿Cómo se llama el de aquí? No me acuerdo ¡Ah! Madre mía, faileando. ¡Oh, mama ¡Estatuas de Lugia. Esta es la torre quemada, entonces. ¿No? Porque la que se quemó era la de Lugia y la de Jo era la otra. No, no me acuerdo, estoy un poco perdido en la historia de Yoto. Perdonadme, hermanos. Mirad las partículas y efectos en cámara, ¿no? De, de las luces. El juego eh, se nota que tiene que tiene mucho detalle que le falta todavía, ¿no? Pero es ya solo esto, hermanos. Ya solo lo bonito que es. Por cierto, es un juego que va a ser para... Uy, va... Qué bonito, chavales. Dios, si es que tengo ganas hasta de llorar, tío. <risa> ¿Cómo se puede hacer algo tan bonito, tío? ¿Cómo se puede hacer algo tan bonito? Y una sola persona. Ojo, que eso es, eso es lo más increíble. Eh, este sería para PC, ¿vale? Eh, para que os sepáis, esto sería usado en PC. De hecho, tiene unas bajaditas de FPS porque no está del todo optimizado. Y oh, esta es la torre arcoiris. conjo. ¡Oh! Qué bonitas estatuas, chicos. Se nota que es un artista porque está todo hecho con muy buen gusto ¡Ojo los Pokémon! ¡Nadando! ¡Oh, ¡Dios! ¡Qué locura! Y se ven las dos torres, ¡qué locura! qué locura. Se nota que está basado en... En el Leyendas ley porque se ve que es en el pasado La torre todavía no se ha quemado Y están las dos torres... Eh, pues en pie, ¿no? Vamos a ver el último vídeo Ok, este es el más cortito y dice que es el último antes del gran vídeo A ver qué nos enseña, la verdad es que está guapísimo como veis le ha metido una animación al personaje así como de estar quieto, ¿no? Eh, mirando al entorno y tal. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, un combate Pokémon ahí con, con... ¡Oh, qué bonito! Con Scarborough y Gasly. Los Heracross. ¡Buah! ¡Buah! ¡El bosque este rojo es una locura! Muchos personajes ya. Muchos eh, Pokémon por el mundo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El globo! Siempre con las torres de fondo, que es lo más emblemático de Yoto, por supuesto. Y ya estaría. Vídeo cortito, ¿eh? Vídeo cortito para terminar. Y lo que dice en este vídeo, en, en la descripción, es que va a ser el último antes del gran vídeo y que lo que va a hacer es destruir esta región, este juego que ha montado. Por eso se llama el vídeo Goodbye Ecrutic, que es el nombre que él le ha apodado a la, a, al mapa. Y... Mmm... Y lo va a rehacer creo que en Unreal Engine 5 o a lo mejor también en el 4 pero más optimizado para que no tenga tantas bajadas de FPS, ¿vale? Vamos a ver unos tweets que ha puesto este chico. Ok, pues aquí tenéis su Twitter compañeros, todo el mundo a seguirle, tenéis el enlace en la descripción y, y, y también me podéis seguir a mí, ¿eh? que el enlace está en todos los vídeos. <risa> y bueno, ha subido un preguntas y respuestas, la gente le ha dicho que si esto es un juego... Y dice, no, es un modelo controlable en 3D, en un mapa que ha creado en Unreal Engine 4, pero nada más. No puedes interactuar con Pokémon, no puedes interactuar con personas, ni, ni con nada. Solamente pasearte por el mundo. Lo cual, pues, obviamente, baja un poco el hype de lo que podría ser esto, ¿no? Podemos jugarlo. Una vez termine el mapa, pues eh, vas a ser capaz de pasearlo y descubrir más, pero no está en mi control. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy grande y a lo mejor pues no es capaz de terminarlo, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que lo termine, pero bueno, pues mmm, ahí está, el chico está en ello. ¿Es jugable? Lo es para mí, claro, no te fastidia porque tienes el, el mapa y todo y puedes pasearte por ahí, qué listo. <risa> pero hermanos, ojo a esto porque si bajamos en el hilo nos encontramos lo siguiente, le han preguntado que si creará un juego en el futuro y dice, no puedo predecir el futuro, pero ese es mi plan. ¡Ojo! Ojo porque este chico es artista 3D, eh, por eso el juego es tan bonito, pero no es programador. Compañeros, yo sí soy programador. Dejad un like, un pedazo de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana si queréis que me ofrezca a este chico para ayudarle y complementar su conocimiento para poder sacar un juego de verdad con esta calidad. Reventad ese botón y me ofrezco, si él quiere por supuesto que le ayude, eso, eso está en su mano, claro pero sería espectacular, compañeros, todo el mundo a reventar ese botón para que yo lo vea y a dejarme comentarios para esto, ¿vale? Que lo quiero ver, quiero ver vuestro apoyo, porque si no, mmm, me rajo, que es mucho curro, ¿eh? Es mucho, mucho curro. Y por supuesto, si saliera algo, sería gratis, ¿vale? El chico ha dicho que sería absolutamente gratis, todo por y para la comunidad, claro que sí. Bueno, vamos ahora con el easter egg del logo. Si os fijáis, hay unos... Un own, aquí que forman unas letras, y os preguntaréis, ¿qué letras, qué hace esto aquí, hermanos? ¿Qué está diciendo? Pues compañeros, si juntamos o reordenamos las letras, tenemos la palabra Millennium, que es el nombre de este chico. Tenemos la M, la I, la L dos veces, la N, la E y la U. Por supuesto, la M eh, se repite, ¿no? Un crack, la verdad. Ese easter egg me ha parecido... 10 de 10. Y luego os traigo unas imágenes con lo que sería el posible hat, eh, si fuera un juego de verdad, es decir tendrías aquí un, una pantallita con el mapa, es que esto no se ha visto en los vídeos eh, el horario del día, si es atardecer si es amanecer, si es pleno día eh, acceso a las pokeballs a guardar partida, entiendo que es esto o las misiones, no lo sé, la bici y la bolsa en general y luego el combate este eh, tiene una pinta brutal con las torres de fondo madre mía compañeros, es que esto es increíble es que la calidad es increíble Luego el gimnasio que se ve. Claro, es el gimnasio. ¡Claro! ¡El gimnasio de fantasma! Por eso el Gasly. Buah, ¡Buah! Brutal. Y luego aquí hay otra imagen, en el mismo sitio, donde se ve la posible misión que está haciendo, ¿no? De unir, pues, unos fragmentos de escala, no sé a qué se refiere, pero me gusta muchísimo la calidad de este chico. Por cierto, lo estáis viendo un poquito desplazado. Y eso no me gusta, pero ahora lo estáis viendo, Eh, perfecto, madre mía, pido perdón. <risas> la he liado, hermanos, la he liado. Y hasta aquí el vídeo, compañeros, ya sabéis, dejad un super like de compito, apretad ese botón a muerte y dejadme un comentario si queréis que me ofrezca cómo ayuda a este chico para terminar un juego de esta calidad que sería una locura. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos, espero que os haya molado y chao, chao.